Tenemos en las manos la oportunidad de construir algo nuevo, que aproveche nuestra diversidad, pluralidad y heterogeneidad para hacer una economía distinta, una economía para las mayorías. NAVE. Nuevas alternativas de vida y economía.